Buenas noches, profe Pedro Caixinha de Rolando Ríos de Trascacha TV. <coughs> profe, pues eh, sigue, sigue batallando el equipo con, con las victorias, profe, con los partidos, pues ya sabemos las bajas que tiene el equipo, profe. Eh, una pregunta, profe. ¿Irán a cubrir cubrirá la baja de Ayrton, de Ayrton Preciado, profe? Perdón, la pregunta es, ¿se vamos a cubrir la baja de Ayrton Preciado? Esa es la. Así pregunta? es, profe. ok no, no vamos. Esta ya está, ya está la plantilla que tenemos hasta el final. Está cerrada la, la plantilla. Terminio Fernández. Hola, ¿qué tal, profe? Buenas noches. Eh, Harold debuta, debuta con gol. Eh, sé que apenas llegó en estos días a Torreón, apenas pudo tener comunicación con él, como había comentado anteriormente. Eh, ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo sintió su integración con el grupo? Gracias. Sí, lo sentimos muy bien. Es un jugador que viene con muchas, con muchas ganas de, de, de triunfar. Como miramos en tan poco tiempo, es un jugador que tiene mucha calidad, que tiene gol. Llegó recién ayer, o sea, llegó y se metió con nosotros al, al vuelo para estar acá. Entonces, no podía tener mucho más de lo que ha tenido, pero sabemos muy claramente de lo que nos va a poder dar de aquí hacia adelante. Buenas noches, Pedro. Mariana González para El Sol de la Laguna y el diario Esto. Pues la pregunta de Cajón, eh, ¿qué sensaciones te deja este partido donde nuevamente pues, acumulan ya otra derrota? ¿Y cómo explicarle esta derrota a la afición? Bueno, o sea, la, la afición hay que explicarle todo. Son, son ellos que nos hacen pues, estar aquí en esta gran institución para poder servirles. Desafortunadamente las cosas no se están dando. Pero es muy fácil de explicar estas derrotas, es que tienes, tienes goles encajados de, de dibujo animado. O sea, creo que ese gol que hace, que hace el, el 2-0 justo terminando el primer tiempo es un gol que no puede, no puede pasar en el fútbol profesional y que te echa mucho a perder en relación a lo que fue la diferencia del primero para segundo tiempo. Si quieren, y hablar un poquito más de lo que es el fútbol, porque no solo en términos individuales, pero sí lo que, lo que pasó en la cancha, creo que también es lo más importante el equipo entró, entró bien, entró con personalidad creo que algunas pérdidas del balón nos, nos sacaron un poquito la confianza y a esa confianza, confianza al rival, una vez más tuvimos esa, esa posibilidad de hacer 1-0 con, con esa gran jugada de, de Brian por, uh, por banda izquierda, justo dos minutos después sale el, el saque de esquina que te da el primer gol donde sabíamos que Nervo y tener esa marca personal que le pusimos del jugador más más fuerte del equipo a balón parado y termina haciéndote el gol y después también del ajuste que hicimos del primero para el segundo tiempo que estamos quedando lejísimos de la marca o sea dejar cualquier jugador eh, a este nivel de primera de primera división con espacio ya le estás dando ventajas dejar jugadores que te pueden desequilibrar pues le estás dando todas pero bueno, todas las ventajas eso fue lo que intentamos corregir en, uh, en entretiempo, creo que en el segundo tiempo Atlas no ha tenido casi ninguna salida, no ha tenido ninguna conexión, a pesar de, de haber buscado todo eso, uh, el gol cal, cae, cae tarde y entonces uh, la reacción no pudo ser más de, más de lo que, la que, la que fue. Nos gustó asimismo la manera como el equipo jugó el segundo tiempo, o sea, cómo se soltó en ese segundo tiempo con esos, con esos aciertos que intentamos hacer en entretiempo y creo que con eso sale, a pesar de la derrota, con otra cara, porque aquí no existen victorias murales, existen solo victorias, existen solo el pensamiento de sumar de a de tres, pero vamos con el mismo pensamiento de seguir adelante y, y, y manejando este proceso de llegar donde tiene que llegar, por lo que es la afición, por lo que, es, por lo que le representa a este, este club, a esta institución, y nosotros tenemos que tener eso cada día, que pasa mucho, pero mucho más claro. Gracias, profe. Buenas noches, Daniela López Guajardo para Fox Deportes. Profe, como bien lo dices, en cada derrota se aprende algo. ¿Qué aprende el día de hoy el equipo de Santos? Pues aprende que, que, que se puede fallar un pase pero no puedes perder lo que es el foco en el partido. Aprende que tienes que caminar junto y estar siempre cerca de la marca, y sea el delantero que tengas por delante, o sea, que se llame Julio Furch o que se llame Quiñones. O sea, hay que, que que estar siempre cerca de esa marca el equipo tiene que estar siempre compacto tiene que caminar siempre junto y no puede ser un equipo que reacciona o sea, Sí, el equipo reacciona va, va, va perdiendo 2-0 va detrás del resultado creo que ha hecho un segundo tiempo muy interesante o si sea, a lo mejor las personas que, que miran el partido conectan la tele en el segundo tiempo dicen que, pero el resultado así si ya estaba el 2-0 que pasó en el primer tiempo no entonces eso es lo que queremos, un equipo que sea proactivo, que no espere que pasen las cosas para ir por detrás, pero vamos siempre a confiar en ese equipo, vamos a seguir trabajando. Pues nosotros lo que tenemos es esa fortaleza interior, de tener que pasar por esa situación, que creo que nunca lo pasé en términos de, de mi carrera, de perder tres partidos consecutivos, pero eso, eso no pasa nada, hay que seguir adelante, y adelante ya es de mañana para preparar lo que será el partido del próximo sábado. Les agradecemos su permiso, Nuestro director técnico Diego Coca. Eh, la primera pregunta es para Mariana González Márquez. Adelante, Mariana. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, buenas noches. Gracias, Diego. Muy buenas noches a todas y todos mis compañeros. Diego, ¿cómo te llega este triunfo? Eh, un triunfo que eh, después de una semana después de un descanso y antes de una semana complicada para, para el equipo en la que hubo, hubo que enfrentar tres eh, compromisos ¿te da más tranquilidad esta, esta victoria ante un equipo como Santos? Sí, siempre, siempre ganar es importante ¿no? sabíamos que en la previa iba a ser un partido duro, difícil si bien Santos hoy a lo mejor no está en su mejor momento, está pasando un momento de transición con con un técnico que, que tiene mucha, mucha, mucho respeto y mucha jerarquía, sabíamos que igual tiene jugadores muy buenos y que iba a ser difícil, y sobre todo por bueno, nuestros, nuestra problemática, nuestro contexto, como hablamos que tuvimos poco tiempo de preparación, tuvimos muchos casos de COVID, estamos recuperando a los jugadores, hoy es el primer partido que jugó Julio Furz, que para nosotros es un jugador importantísimo, y la verdad que un montón de puntos altos, gracias a a la voluntad y al compromiso que, tiene, que tienen los jugadores. Así que la verdad que contento. Seguimos sumando de a tres, que no es fácil. Y bueno, hay que acostumbrarse y seguir creciendo. Gracias. Continuamos. con De Azteca, Herminio, adelante. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Herminio Fernández, de Azteca. Eh, justo lo que comentó sobre Julio Furch, eh, primer partido en el torneo. Eh, no mete gol, pero contribuye en los dos partidos en, en los dos goles, perdón eh, primero en el tiro de esquina y después en el segundo gol con Jairo eh, una pieza clave en el vestidor me imagino, ¿cómo usted sí, siente su regreso? Sí, creo que eh, hay que valorar, por supuesto, lo que es Julio para nosotros como equipo y hay que valorar lo que hizo el equipo sin Julio entonces, hay crecimiento de todos lados, y, Estamos muy contentos por tener a Julio dentro de, del equipo, lógicamente que es nuestro referente, es el, el goleador, es el que ha definido el campeonato, eh, para nosotros es importantísimo, pero también hay que valorar que jugamos tres partidos anteriores sin Julio y ganamos dos y empatamos uno contra América, con León, con San Luis, partidos durísimos. Entonces hay que analizar todo el contexto. Muy contento por, por Julio, queremos que siga que siga jugando y que siga creciendo, pero muy contento también por el equipo, por los que lo, lo tocar, le tocaron suplirlo porque lo han hecho bien y el equipo sigue ganando. Entonces ese crecimiento hay que valorarlo, estamos muy contentos y como decía, vamos a pensar en el partido que viene para seguir mejorando. Gracias, continuamos con Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo.com Gracias David, buenas noches eh, Diego, saludos. Oye Diego, eh... Digo, en resultados tal vas muy bien, ¿no? 10 de 12 puntos disputados, pero en el aspecto de funcionamiento, ¿qué tanto te ha gustado? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de lo que pretendes? Y de lo que vimos en, en el Atlas, el torneo pasado, ¿qué, qué, qué, ¿cómo ves este equipo y cómo va caminando en ese aspecto? Gracias. Bueno, primero como te decía, para analizar el funcionamiento hay que analizar el contexto. El contexto fue de muchísimas complicaciones. En tiempo de trabajo, en COVID, en jugadores que no teníamos... Y la verdad que por lo que están haciendo los muchachos, estoy muy contento, muy conforme. Por supuesto que el funcionamiento quiero que sea cada vez mejor. Tenemos un desafío de, de tener mucha más posesión, de saber manejar mejor los tiempos, de tener más situaciones de gol claras, seguir con la defensa bien sólida, que no nos hagan goles. O sea, objetivos muchos. Eh, gracias a Dios, con, con estos resultados nos da más tranquilidad para trabajar en la semana. Y estoy muy contento y muy conforme con la actitud de los jugadores. No tengo dudas que vamos a seguir por este camino de crecimiento. Gracias, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Continuamos con Hernán Romual. Buenas noches, Diego. Gracias, David. Eh, Diego, preguntarte por un, un poco por lo que ve tu equipo, pero también lo que se está viviendo en la cima de la tabla con Puebla. Eh, dos, dos equipos que, que de repente hace un año se, se hablaba de esto y no lo creeríamos ¿no? el campeón del fútbol mexicano con la cantidad de puntos que ha hecho tu escuadra la cantidad de puntos que ha hecho el equipo del Arcamón hace poco se vieron en Liguilla eh, ¿qué te dice eh, Diego que hoy dos equipos como los suyos que además se van a enfrentar eh, hablando también al respecto eh, estén dominando el fútbol mexicano y, y estén dando de, de qué hablar, gracias ah, yo creo que es muy pronto y a mí lo que me dice es que cuando se respetan procesos hay muchas más posibilidades de jugar mejor y de tener una identidad. Eh, yo hace, creo que van a ser dos años que estoy en el Atlas, me parece que el Arcamón, el mismo tiempo, entonces seguramente cuando pasa eso, los técnicos tenemos más capacidad para poder trabajar. Los equipos grandes han rotado mucho, ha cambiado mucho, han llevado muchos refuerzos, y seguramente que se van a hacer equipos muy poderosos, pero necesitan tiempo. El tiempo en el fútbol es vital y seguramente que vamos a ver un América, un Cruz Azul, un Monterrey, un Tigres, que van a estar peleando, como siempre. Y nosotros tenemos que también pelear con nuestras armas. Continuamos con Rafael Arellano. Buenas noches, profesor Rafael Arellano para Capital Futbolera de Este, ¿Cómo se encuentra hoy en día el grupo con este gran avance que tiene, gran inicio de torneo que tiene hoy el equipo? Van prácticamente en primer lugar por diferencia de goles, no se encuentran ahí, pero yo creo que han tenido uno de los mejores arranques en los últimos torneos. ¿Cómo se encuentra hoy en día el grupo? Feliz, contento, orgulloso y con los pies en la tierra, porque ese era el objetivo, de mostrarnos a nosotros mismos y a la gente de Atlas que no nos conformamos con el campeonato y que queremos seguir dando el máximo. Gracias a Dios los, los resultados acompañan, gracias a Dios se ve eh, crecimiento en forma individual, en forma colectiva, tenemos todavía muchos desafíos para, para poder enfrentar, y estamos contentos, disfrutando, pero conscientes de que todavía falta mucho, de que hay muchos equipos como decía recién, que, que se van a ir armando, que, que van a dar pelea, y sobre todo en este fútbol, lo más importante es lo último. Así que nos tenemos que ir preparando para que cuando llegue lo último estemos a la altura, como lo demostramos el semestre pasado. Última pregunta, adelante Arturo Santillanes de Radiorama. Gracias David. En ese sentido, profe, buenas noches Arturo Santillanes de Radiorama. Eh, ¿Se maneja, digamos, distinto el, el, la manera de salir a la cancha ya siendo campeón a la presión que se vivía cuando el equipo no había sido campeón? O en ese sentido, ¿cómo lo percibe, profe, en el tema de la jerarquía con la que ahora se le ve al Atlas en el fútbol mexicano al momento de que juegan todos los partidos? No, por supuesto que es distinto. Es distinto, el tema es de qué manera nosotros lo manejamos. Lo puedes manejar de dos maneras. Puede ser distinto porque te crees que ya saliste campeón y listo, ya demostraste y entonces ya no hay nada más que demostrar. O te crees que sos campeón y te sacas esa mochila de presión y podés jugar mejor, y podés atacar más, y podés rendir mejor, y podés evolucionar. Y nosotros elegimos ese camino. Y hoy por hoy los números nos lo están demostrando. Así que seguiremos trabajando con, esa, con esas ganas y con esa mentalidad para que cuando llegue el fin del torneo podamos seguir diciendo lo mismo. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Nos vemos.